Ahora, bueno, y sobre todo... ¡Qué ¿Qué programa voy a grabar? Vamos a ver, mira. Te colocas bien. Dices, hola. Hola. Saludos. Saluditos. Saludos, vecinito. Dices, hola. Claro, con... Mira, mira, mira. Y algo así, coges energía de la tierra, ahora. coges energía de la tierra, la concentras en el centro y la expandes por el cuerpo. Y ahora. ¿Estás preparado para hacer el programa? ¡CAT! Y la música de los créditos.